Y nos vamos a poner literalmente a jugar. Voy a poner esto aquí para que me escuchéis mejor. Y ahora ya sí que me voy a intentar colocar. La que está haciendo ruido es mi gata gatunera. Haciendo... ¡Ay, el atrapamichi! el atrapadismo es el... bueno en fin a ver qué tenemos por aquí bueno primero vamos a ver los los vamos a ver qué juegos tenemos por aquí tenemos un total de 55 mil juegos una cantidad bastante grande Oh, castillo de Wolstein. Vale, vale, me parece que lo he metido en, en lo de colección. Lo de vale, Magia de Colección, aquí tenemos unos grandes clásicos. No sé si aquí se escuchará mejor y me dará más tiempo para poder ver lo vamos a jugar a uno de ellos. Mira, este tiene, eh, Dragon Quest tiene un vamos a, vamos a jugarlo, vamos a jugar a uno ya. Bueno, se va cargando, así que no hay ningún problema. Fijaos, el departamento del FBI que lo tenemos aquí. Sammy, alguien se acuerda de Sammy? Es una pena, verdad. Mira, fijaos. Sami presenta ¿Qué, qué gran, eh, a ver si, si lo de verdad lo si pero aquí a Vader para que imponga para que imponga su su verdadera fuerza. La fuerza del arcade. incluso a la policía, no sé qué, ¿no? Eh, mi nombre es Edward Winston, ¿sí qué? bueno, pues vamos a seguir con Edward, venga, Edward, veo que aquí hay un puntero que tiene que estar muy bien si vas con, si vas con la pistola, pero de otra manera, zombiera, eh, zombie, no sé cómo se llama en el juego, oh, Dios mío. Zombie Rey Zombie Rey de Sami American Sami Corporative ¿Qué pasaría con esta? Con esta Desarrolladora voy a meter aquí eh, lo que me da la gana ¿no? Que veo puede haber otro mierda. Que sí, que sí. Uf, Va a ser un poquito difícil a ver cómo nos va. 1918 en Inglaterra. Todavía no encontraba yo el puntero, ¿por qué me lo habéis puesto azul? Cabrones. habéis puesto azul. Ponéis un fondo azul y queréis que vea el. el... ¿Qué onda, este? Ahí está, hombre. Bueno, pues, Ya estamos llegando al castillo jugadores voy a conseguir cargar a ninguno de ustedes Le he dado, le he dado, es que le he dado. No, no, hombre. Ahí sí que le he dado, bro. Pero... Ahí es que tenido que dar, por Dios. Ahí, Dios, qué huevo. No, no, no, Mira, mira, mira, mira, cómo se revienta. ¡Wow! Dios. no vale ahí está dios os pongo clave ¿eh? como revienta ese no sé creo que no tenía que matar bueno pues vamos a ir a otro juego como era él el... bueno, sí. pues salimos y vamos a por otro Ahí está. bien pues mientras se carga que va a ser dentro de poco ya va a estar cargado fijaos cómo se va iluminando el. ¿Eh? el... Mago, menos mal, el mago Vale 666, el número 666, el número de la bestia es, es el que nos no toca. vamos a echarnos un teque, más que unos cuantos Street Fighter también el metal es un, bueno, Pessy <ríe> vamos a precisar. que PC Man, PC Man, tiene su hacker. Su porque su juego su juego de Sony, de la Playstation 1 <ríe> Caquito, de Niño Rata, Caquito Vale, y este es el típico juego que te ponemos una cinemática completamente um, un vídeo un vídeo grabado eh, y vemos el videojuego como ¡Oh! pero por experiencia todos los juegos que utilizan este recurso pésima ¡Oh! y me di pésima toxic man toxic man, toxic man. Toxic man. esto agua guapo toxic man va a estar señalado oye que este juego dentro de lo que cabe tiene un... Ya lo veréis, está, no, no está tan mal como como pintar, ¿vale? Hombre, otro vídeo. Nos van a poner otro vídeo. Fijaos. Yo me fue un piti. Vaya, vaya, vaya. Un repartidor tiene problemas para la hora de repartir Pepsi. Hay que hacer algo. Toxic Man tiene que ayudarle. Está desesperado el hombre. Le está contando su vida y además en ideogramas, en candy, utilizando el lenguaje japonés. El pobre Precyman no entiende mucho, pero le va a ayudar. Ahí que nos vamos corriendo. Este es el, el 3D, fijaos. Estos esos frames por segundo corriendo ahí gratis. Sí. No, este, eh, Espérate que no sé ni cómo se salta. No sé. A ver, cómo se salta, Ah, vale, vale. wow oh. por favor, señora wow. pero qué clase de enemigos son esos dominado por Pepsi llegado sin ninguna dificultad que era un cuadro disculpe señora a caer si no y además la lata se queda ahí como como doblada bueno vamos a a pausarlo y vamos a salir a ver qué otro juego podemos ver y vamos a echar un vistazo a, a otro juego yo os prometo que haremos un el rat ras es que este, este juego es increíble, este juego, recuerdo yo para la Mega Drive, este parece una versión más más nueva, claro, de Nintendo 64, ya me imaginaba yo, pero el de Mega Drive también estaba muy muy chulo. ¿De qué va el juego? Pues de, de carreras, pero... Aquí hay que darle... Aquí hay que dar... tenemos carrera, así que a jugar del tirón. nosotros bueno, estamos adelantando a todo el mundo, acá se juega la carrera con los huevos. Vamos a salir y vamos a entrar en otro juego, porque eso es lo bueno que tiene el pacto aparte. Siento que tenga que ponerme la cabeza pues así, así, pero es que no hay manera de poder grabarlo de otra manera. Vamos a ver a otro juego. Fijaos por ejemplo el Maze Maze Dark Ace. Este juego a lo mejor no lo conocéis mucho dentro de, de, de los juegos de pelea. No es un simple juego de pelea, es un juegazo de pelea recolección que también está el 007 Mira. Oh, oh, oh, oh. no puedo evitarlo ¿queréis ver queréis ver por qué es malo el, el Superman de Nintendo 64? ahora lo vais a ver licencia de Nintendo hombre claro, es de Nintendo de Tigris crearon una compañía llamada Tigris actualmente totalmente desaparecida francés y español. Bueno, partida nueva. Un jugador. Si desea usar mandos de control obligatorio. Mmm, conectarlos ahora. Si desea usar mandos. Bueno, aquí tenemos a, a. El mundo. El mundo va a desaparecer, Superman, tienes que hacer algo. Y evidentemente lo que tienes que hacer es volar entre tus.. Bueno, utilizar tus superpoderes para. Mira, puedes pegar puñetazos incluso. Pues puedes pegar puñetazos incluso. Pero no, no, no, no, no. O sea, esto es para... Esto, esto, esto para qué mierda es. a mira, 20, 100. O sea, que... Que el luzor el en verdad está... A ver. A ver. Vale, a ver, pero, pero ¿cómo se sube? Uh -huh no por favor no tanta no tanta violencia tanta violencia no dios mío es insufrible el maldito juego de los de los bemoles y se supone que tengo que llegar hasta aquí voy a poder pasar el primer aro aunque sea Señores, esto es peor que jugar al Quidditch en la Nintendo BF. O en la PlayStation, da no igual. A sacaron para este juego. Oh, el de es, es horrible el juego. Es horrible, de verdad. En fin, vamos a salir. a ver qué más tenemos por aquí bueno, aquí tenemos un juegazo que aquí veo que tengo tenemos a pacman y tenemos este es eh, de conducción es el asteroide el ras también me acuerdo que es mira el juego de la película de Ants una película muy buena de y esto es brad war a ver a ver brad war a ver No, maldita esta fea. Ahora se está cargando cualquier juego. Vete a esta fea, que juego que se está cargando. Ay, o sea, es por lo menos nos deja en el sitio... Oh, wow, Un Soul Calibur, eh. El Medieval, pero otro tipo de Medieval, eh. No es el... ¿Qué Son Rocks... Rockman, Toy Story. Fijaos toda la historia, ¿eh? Tampoco era desdeñable ¿eh? en los gráficos. Bueno, aquí tenemos... Parecer eh... Parecen los Power Rangers. Yo creo que son los Power Rangers. A ver... este ya lo hemos visto. y Warrior... Vale, este es un juego, quiero recordar, tipo Doom, uh, vamos a jugarlo, anda, ¿vale? creo que es un juego estilo Doom, y vamos a, a ah, que lo ha metido, que lo, lo ha metido en los, vale, wow. Wow wow, wow, wow, wow, wow, este, este, este quiero este jugarlo. ¿Habéis visto la premisa? Van en un coche y tienes que disparar a los, bueno. Ok, ok lucky wild lucky y wild suerte y salvaje bueno yo creo que ya Ahí con lucky con lucky que nos dé suerte bueno ya está el malvado ya sabéis todos tenemos malvado yo creo que no, no, no sé todavía cómo se dispara pero bueno vamos a, a intentar Ahí está, vale. Ahí está, hombre. ¡Wow! ¡Wow! wow. ¡A ah, toma ya! ¡Fuah! ¡Qué rapidez, eh! Está esto a 60 frames por segundo, o algo así, eh. cargado de efecto también. A veces que todavía se puede hacer muchas más cosas. Ahí está, podemos adelantarlo, claro que sí. Ahí está, wow. ¡Wow! Lo estamos metiendo en... ¿Qué os parece? No está nada mal, ¿no? ahora tenemos un mapa ahí bastante curioso. Vamos a probar otro juego. Tenemos el Rambo. Bueno, este Gumbri. A ver, esto lo tengo que probar. Sí, pienso yo, tengo que probarlo. Tengo que probarlo y a ver qué tal. En todo caso, bueno, pues. Siskio. Sikio. Otra que desapareció. Ah, vale, vale, vale. Fuck Oye, de paso ya me está fijando. toda la que está viendo nuevamente limbo con el tema de Activision Blizzard llorera llorar por llorar o sea, o sea llorar lo que no ha ganado ni comprando ni ni una triste acción de Activision Blizzard entonces sé si eso Ahí está, doble, doble bomba y se ha Vamos a salir. En algunas ocasiones eh, la pantalla coge, sube de otra manera, pues... A ver, juego. Okay. que es Royal Knights por ejemplo es un gran RPG pero está en inglés no pasa nada que esté en inglés pero bueno, eh. Para el, bueno de pesca también ese tiene que ser de la Nintendo 64 seguro bueno jacks 3 es muy grande camaleón ahí bueno está aquí con un ojo castelvania y luego un montón de King of Fighter vamos a perder de 2003 creo que es el, más el último no ser. sí bueno hay uno de Resurrección y... pero hasta del 2003 es el último año a mí no los 2004 a ver 2004. pero mira vamos, venga, vamos a echarle vamos a echarle una jugada a las y con esto vamos a terminar hoy el vídeo y ya veremos cómo grabar en la pantalla tanto. Vale, muy bien. Eh, a ver cuál elijo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pauly. no, no. Pouri. No, no, no, no he elegido Pouri. ¿Que no he elegido Pouri? Parece ser que sí que he elegido Pouri. Que ni siquiera es el nombre, pero bueno. Vale, vale Vale, ahora te vas al control oh. asegurada si ¡Vaya! iba a ¡Vaya! una ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! super magia, la super magia Pero lo he ganado, lo he ganado a la primera. Bueno, así que vamos a salir. Y venga, vamos a jugar a otro. Pero vamos a ver que no sea de lucha. Que no tenga por qué hacer de lucha, porque tiene que hacer de lucha. Aquí están todos los metal slash. Bueno, aquí tenemos. uno de Ay, este era este era este era este era el juego con el que quería el de katanas que había visto antes Fijaos, qué que demonios ha pasado aquí nichibusu nichibusu bueno pues, pero tiene, tiene un, un halo ahí chino japonés A ver, ¿qué tal bueno, wow, la, la raja de, de sangre ahí. En fin. Bueno, bueno ya está. Y como, ¿Va con una niña o esposa mía? Va con una niña con trenza. Wow. Wow, wow, wow, wow. Sangre color frambuesa, eh. ¿Qué te de esa eh? Eh, por la espalda no que está la niña, eh. Sí no sí sé si que puedo subir, sí. de alguna manera de ¡Wow! ¡Mira! ¡Va con el carrito de bebé! ¡Qué guapo! Estoy atacando con el velito Con el carrito de bebé, ¡qué bueno! ¡Eh! ¡Qué os ha parecido, eh! Y yo me... Acaba de... Esa niña acaba de demostrar que es más útil que Ashley tanto en el remake como en el Resident Evil 4 original esta pequeña niñita se ha dado una lección a todos por dios bueno amigos ahora sí voy a salir bien y vamos a apagar esto lo vamos a apagar bien ya os había dicho que a no ser que hubiera algo noticiable pues no se sé, hablaría ni se comentaría nada de esta gente eh, pero como pasa y resulta de que esta, este tipo de gente nunca dejan de hacer lo que hacen, pues tampoco se les puede pedir oye, deja de hacer esto. No, seguirán haciendo y nosotros seguiremos comentándolo. Dos mil suscriptores menos, doce mil seiscientos y pico. Llegará a los 2700 seguramente, porque a la gente le gusta. El, ya los que ya los que se van añadiendo son por morbo. Pero ahí está su verdadero público. Ahí está. Ahí está el poderido, el poderío, el poderío que ahí es donde llega y ahí es donde termina. A 12.700, 12.600, que es lo que tiene ahora, y a 5.000 visitas o 5.000 likes, para luego, además, haber transformado el canal de fútbol, porque ya no le interesa el fútbol, solamente le interesa la polémica y no trabajar, porque realmente no le interesa. Lo que le interesa es pues ganar dinero y punto. Y si la polémica es lo que me da el dinero, pues, el, pues ponemos polémica. Yo lo veo perfecto. Si esa es la manera de jugar, pues venga. Pues eh. Lo que pasa es que tampoco hace falta hacer polémica como hace Borja Escalona, que lo vi el otro día. También le haremos un vídeo un en el que volvió otra vez a ir a una tienda a hacer otra vez lo mismo. De verdad, no sé si, si realmente esta persona está en su, en su sentido. Yo creo que sí. Yo no creo que sea un tan, tan loco como para hacer esto sin cotejar, eh, básicamente lo que le pueda pasar o no. Lo que pasa es que, de la misma manera, también pienso que es un listillo y se cree eh, tres o cuatro cosas de la policía y no sabe una puta mierda. Al final se le irá acumulando, como a todos los delincuentes de poca monta, se le van, acu se le van acumulando delito tras delito, hasta que llega un momento en el que mete el gambazo hasta las trancas, que ya no hay quien lo pueda sacar de, del Girgay. Y entonces es cuando empieza a, lleg a llegarle lo que tenía atrás y empieza a acumularse. Y entonces la pena ya empieza a ser más dura. Dios quiera que no pase nada ni que vaya por la calle otra vez atacando personas, porque si en, eso, en ese caso esto España por lo menos estaría convirtiendo ya en un país eh, un poco como el lejano este, donde tenemos a gente huida, en búsqueda y captura todavía, como el Joyas, el Carlos Navarro, y donde gente como el Chocas y este eh, pululan por las redes, empozoñando la, la ya frágil visión que tiene alguien que sea seguidor de Sony de Xbox, eso es lo que más me molesta. La mala imagen que le da a Xbox y a la comunidad de Xbox. Y cómo en lugar de mejorar la comunidad de Xbox, eh, se crea una secta y, y hace que todo el mundo hable como él, que diga lo mismo que él. Que al final es lo mismo que, que lo que hacen ellos con sus páginas y sus portales. Pues sí, pero se supone que si no estás a favor de eso, no puedes estar a favor de lo mismo cuando lo hace él. O sea, incomprensiblemente hay gente que eh, todos los actos de piperismo se, se les está pasando por encima. Nadie le dice nada. Los que le han dicho algo ya, él ya se ha ocupado de echarlos, de funarlos y tal. Y, y se cree que es el rey del mambo. 12.600 suscriptores. Con una horquilla de entre 10.000... Y 3000 visualizaciones Y de like no vamos ni a hablar En el principal Ha perdido 2000 suscriptores Por algo será Y en el otro está, eh, está Con los suscriptores Que realmente le siguen Que no son ni de coña 350.000 personas Como decían aquí No, es que no son 350.000 mira, mira bien que lo tiene a 348.000 Se han ido un montón de gente Ya está yo no sé cómo lo hace YouTube también para contar uno por uno, pero se le ha ido 2.000 personas. Y eso hace que haga experimentos raros como los que está haciendo en El Mundo de Sazel, que es puta basura de un niñato que no sabe nada de, de política, sobre todo de política, y cree tener la razón en todo. Pero bueno, si alguna vez se me ocurre hacer un vídeo contra réplica de política, se lo haré sin problema. A mí sí que no me importa hablar de política. En fin, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel. Con ustedes, Tox Gamer. Espero veros el próximo, el próximo vídeo.